Hola amigos, aquí de nuevo Bambi Radar con ustedes una vez más, eh, esperando que se encuentren muy bien, al lado de todos sus seres queridos. Hasta la Asalamalaikum, eh, my beautiful friends. Uh, en estos momentos me encuentro en un, eh, yo diría un espacio como de naturaleza, bosque, ustedes saben lo que yo les muestro en mis videos, y bueno, de eso se trata, de la naturaleza, lo cual nos encanta. Y bueno, amigos, eh, quiero darles las gracias por su paciencia, por seguir este en mi canal. Muchas gracias, thank you very much. Uh, eh, me he tardado un poco para hacer este, este contenido, pero como ustedes ya lo saben, este pues así, uh, um, estamos en unos tiempos complicados, por decirlo así. Y este, pero yo espero en Dios que todo pase y que todo vuelva a la normalidad. Hay que tener mucha fe, eh, esperanza y bueno, amigos, en estos momentos eh, yo les quiero mostrar eh, unos este una sorpresa. ¿Acompaña? Este, les voy a mostrar aquí para que vean. Ok, miren, por favor, si se puede acercar aquí la cámara. Este es un nido. Este es un nido. Okay. ok, miren. Eh, ay, me estoy atreviendo, no, no. Bueno, miren, lo voy a contar ahí. A ver, ahí está. Uno, a ver, uno, dos, tres. A ver, están ahí. Están ahí, aquí amigos, están ahí, miren, aquí. A ver, a ver, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 14, bueno son 14 los yo he contado, debo suponer que están allí escondiditos otros más, miren así se fijan qué bonito, han compuesto ahí a sus nidos, este, la madre no está ahora mismo, estaba aquí pero salió, pero por favor la cámara si ¿sí me hace el favor, vamos a, a mostrarles el esposo, debo suponer que él es el esposo, el padre de los futuros babies, que pronto van a nacer debo suponer entonces él está como cuidando está allá mir miren está allí ay qué lindo y pues nada como les repito y les digo miren qué lindo sí, encuentro ay tan bello así me encanta ay se siente una una libertad tan bella estar eh, amigos y ley nuevamente por favor Cuídense mucho, cuiden a su familia y los invito también a que se suscriban, también los invito a que no olviden a darle la, el, la campanita, el like y, y si les gusta mi canal, ok, con gusto quédense y también yo, este, tengan gracias por su paciencia. Hasta eh, la Alaikum, my beautiful friends, thank you very much. Y nada, eh, gracias, gracias, thank you, thank you so much eh, Por este, por seguir este en mi canal Y miren, le voy a mostrar también aquí Miren, está como enojado Él, él, él este, está ahí cantando tan bello que se escucha su música Ese canto, si se fijan está ahí Está ahí este. Yo creo que está en comunicación con sus amigos, de verdad, o su familia, porque hay muchos. Hace un momento estaban, estaban otros eh, ahí en la rama, pero eh, se alejaron. Ahora está, se quedó él y Qué lindo se mira. Este. Thank you amigos. De verdad, gracias por todo su apoyo y también les y, y por, su, eh, por su lealtad así y, y por favor tengan les repito tengan paciencia porque como son muchos a veces yo este me encanta comentarles en sus bonitos contenidos eh, sus videos pero a veces este como son muchos se me escapan algunos pero trato de estar pendiente porque pues yo sola trabajo en esto me entienden entonces a veces este un poquito se me hace difícil, pero thank you, thank you amigos, gracias, gracias y nos vemos pronto, nos vemos pronto amigos, bye bye <risa> les voy a mostrar también, eh, otra sorpresa, otra especie pero yo no lo voy a decir ahora mismo ok, entonces eso eh, viene en el contenido okay. bueno esto es de los que les estaba mencionando, las especies si se fijan, es este, un lizard, eh, su color es verde, pero eh, yo pienso que ella está como, como la piel, como que está cambiando de piel, mudando, se le puede decir. Y pues nada, son animalitos que, esta es la temporada de ellos, ahora mismo es, este, hay muchos, y se pueden encontrar en cualquier sitio, ya se está ahí en una madera así, Deteriorada y este, y también se miran mucho en, en, en el pasto en los pequeños árboles. Y pues ahí se fijan qué bonito su color: el color verde, eh, bien bonito. Este es el color que yo debo suponer que, pues, es de ella, eh, bien bonita. Está ahí muy, muy tranquilita y ahí va. Debo suponer que está, está pequeñita ella, creo, creo que es baby Entonces este Bien bonito los animalitos Y esa es una especie Que de, cuando es el tiempo hay muchas De verdad que se encuentran muchas y los, a veces hay, hay confusión porque como están en los árboles y las hojas como están verdes y ellas su color igual entonces verde eh, valga la redundancia entonces eh, pero bien bonitas ahí está y ahí está muy tomando el sol está porque si está el sol muy fuerte está sin moverse, muy tranquilita colabora mucho para que la grabáramos y miren ahí se está acercando la acercamos y ahí para que la puedan ver bien y a ver tiene muy, su cola muy larga hay diferentes especies realmente de, de estas de los colores diferentes también porque hay unas que son de color café pero yo creo que es cuando ya hayas, eh, botan esa piel ya es, el color ya es verde porque yo eso es lo que noto en este lizard ahí se ve un poquito grande pero en realidad es pequeñita, está pequeña está pequeñita la es lagartija. Es en español. Y a ver, como uh... cómo se le ve, cómo se le ven ve en la parte en la. En la... Es, es, son pequeños dragones, yo diría. En realidad, esas son especies que vienen del, del, de los de los dragones pero son pequeños, dragones también así les dicen he escuchado eso es de la misma especie pero claro son animales pequeños que no yo debo suponer no, no, no hacen daño entonces ahí está está cerrando sus ojitos bien pequeña está mira el colorcito verde que le va a quedar bien bonito con verde como camuflaje yo diría y a ver ahora les muestro una pareja si se fijan es una pareja de palom, palom, palomitas este y están allí disfrutando del bonito día de, esas, de los árboles que como les mencionaba anteriormente están es como es tiempo de primavera entonces las hojas están verdes se ve tan bonito y ahí están muy relajaditos ellos ahí muy tranquilos yo debo suponer que está y que lindo se ve muy están disfrutando de un bonito día. Los colores, qué bonita. La mezcla de colores que tienen. Que es como blanco, un color como gris. Ajá, Están bien tranquilitos. Ay, qué lindos. Muy enamorados. Qué bonitos. Bien bonitos están ahí ellos. Me encantan que hermosos no y, y, y nada no se movieron para nada cuando les tomamos el video entonces esto es lo eh, significa que eh, los animalitos no tienen temor porque aquí no se les hace ningún daño para nada entonces ahí están bien tranquilitos y siguieron ahí por mucho tiempo sus conversaciones y Ay, qué bonito se ve, me encanta en medio de los colores de, la, de lo verde el color de las ramas, qué bonito, me encanta Allí, a ver Ay, uh, uh, sí, sí No, no, se movieron para nada, en realidad no Ay, me encantó Me encantó tomar ese video porque este Colaboraron mucho La parejita eh, De enamorados Ay, qué lindas Qué bonito se ven que están muy cómodos ahí En su en la bella naturaleza. Qué hermosos. Ay sí. Y ahora estos son uno, eh, son dos. Uh, bueno sí, como pueden ver ahí, son dos gatos y, y ellos eh, tienen uh, una fuerte discusión. Este, debo suponer ahí están, están discutiendo ahí. Eh, debo suponer que están discutiendo por, por tiene que ser por una gatita yo creo, porque ya estaban, uh, si se fijaron, eh, lo venía persiguiendo el uno al otro, entonces este están muy enojados, bien bravos están, están discutiendo en realidad. Eh, yo creo que ya habían tratado de pelearse más fuerte, pero llegaron al punto de discutir y bueno, ahí se fijan. Ay, tan lindos que son, pero sí, están bien bravos. La verdad que sí, por, por la gatita tuvo que ser eso. Entonces, este... miren la... Ah. Bueno y este, les muestro esta, me sorprendió, yo estaba grabando en un espacio ahí y miren, ahí muy rápido, Él es una liebre, ay tan bella, estaba un poco desorientadita ella pero bueno, bye bye my friends.